Impresionante el agua hoy, eh, tu dron, tu dron, tu dron Alon, voy a hacer, voy a hacer tu dron a tu dron a long? la próxima serie, ah, no. nos ponemos la butanita, impresionante el agua, eh, ah. impresionante impresionante gente vamos a ver la mesa donde está ya llevo con un calor hace horas Increíble La saco un momento de la carcasa porque si no tengo mal audio Aquí está tu dron náutica Un día increíble, el agua está increíble Veo peces ahí abajo Y... Bueno, a probar un poquitito He hecho unos vuelos de drones Ya vieron las fotos en Telegram, etcétera Que lo que quiere AESA y las demás autoridades Tanto europeas como españolas Eh... Es una imbecilidad con el tema drones. Pero bueno, hoy estamos con el tema kayak. Tengo el kayak este, le voy a dejar los, los datos en el video. Yo hablé de este, creo que tengo dos, tres videos. Eh, han estado comprando ese kayak hasta desde Argentina. Es buenísimo. Lo tuve un año tirado. Así como lo saqué, ni lo lavé ni nada. Eh, le metí aire y me tiré al agua. O sea, a ver qué pasa. Vamos a ver cuánto dura, cuánto aguanta. Si tengo que volverme nadando o... O lo que sea, por las dudas, por si tengo que volverme nadando Vamos a dar vuelta para que el sol esté del otro lado Por si tengo que volverme nadando, me voy a ir mar adentro Estoy demasiado cerca de la costa A mí me gusta estar más allá, así que voy a ir mar adentro Y a ver si aguanta a este loco Y si no va a ser una anécdota bárbara Me volveré nadando y listo Pero nunca lo he tenido que hacer, siempre me aguantó, inclusive con dos adultos Así que nada a probar, a ver qué encontramos Y me parece que tengo unas ganas de tirarme al agua Le daría el kayak a cualquiera y me tiraría a nadar y a bucear, me parece Me parece que es lo que voy a hacer, ¿eh? El tema de después es cómo subir, ¿no? Saben que hay que subir por atrás Tipo caballito así, del culo, así que vamos a ver Tu dron náutica Espero que no venga nadie a decirme que no puedo andar en kayak Porque es lo que me falta Que me pidan licencia de kayak Licencia de kayak, madre mía Bueno, me quité las gafas y debo tener una cara de boludo bárbara. Voy a hacer eh, de cuenta que me caigo del kayak aquí en la nada, ¿vale? Y... Y a ver cómo se sube ¿No? Te caes de un kayak en el medio de la nada, hinchable, no es lo mismo que si es eh, sólido porque esto es un flan, entonces hay que tener en cuenta varias cosas. No perder el remo, no perder nada de lo que tenés encima, que no se te caigan cosas y no desesperarse, mirar que no haya nada que muerda en el agua. Y bueno, vamos a hacer un poquito la, la simulación. No va a haber buen sonido ni buena imagen porque voy a poner la cámara en la carcasa. Esta es sumergible, pero bueno. Por temas de que yo cuido las cosas, la uso dentro de la carcasa. Así que me voy a caer al agua en un simulacro y voy a volver a subir al kayak si puedo. Si no, me tendré que volver nadando a algún sitio, a alguna casa. Así que nada, Tudron. Náutica. Growl, <tries> growl! Me ha costado muchísimo subirme porque al ser hinchable está muy alto. Además estoy mareado porque me dormí en el kayak. Siempre me pasa nadando o encima de una tabla, de lo que sea, me duermo enseguida, me quedo frito. Y medio me dormí y aparte no desayuné, etc. Pero bueno, he subido. Me costó subir, eh, pero bueno, aquí estamos, hecho el simulacro. Tú, Drone Náutica, me voy a morir una hora y después hablamos. Me quedé esperando Joder. Tengo ganas de tirarme de nuevo, me gusta estar en el agua, no en un calle. Me parece que me vuelvo nadando y me loto al pie. Connor para Tudron Porco Dios Por lo menos estoy más fresco Osvaldo Deme un vodka con hielo